Saludos, soy Cristian Daniela Rara Cuenca, estudiante de Máster en Gestión y Aplicación del Conocimiento en Autocuidado en Enfermería. En este vídeo, que lleva por título Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC en Enfermería, uso de los recursos en red para la competencia profesional, vamos a definir qué son las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, presentar las TIC usadas en enfermería y mostrar cómo pueden ayudar las TIC a mejorar el aprendizaje enfermero. El esquema que se va a seguir es el siguiente, que son las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, TIC para el Aprendizaje y Learning y TIC en Enfermería. ¿Qué son las Tecnologías de la Información y la Comunicación? El enfermero, José María Cepeda, en su Manual de Inversión 2.0 para Profesionales de Enfermería, define las Tecnologías de la Información y la Comunicación como el conjunto de recursos, procedimientos y técnicas usadas en el procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información. Por tanto, se puede identificar como TIC la televisión, el teléfono, vídeo, ordenador y aquellas herramientas que se usan a través de la red de Internet, páginas web, chat, redes sociales, aplicaciones. El aprendizaje mediado por TIC se conoce como e-learning. El interés de su uso reside en que, gracias a estas herramientas, el aprendizaje-enseñanza puede superar barreras geográficas y temporales. Esto es posible gracias a las herramientas síncronas y asíncronas. Las herramientas síncronas son aquellas que, en relación con el tiempo, la transmisión de datos es instantánea. Videoconferencia, chat, aula virtual, sistemas de experto En el caso de las herramientas asíncronas, la transmisión de datos no tiene por qué ser instantánea correos, redes sociales, foros. Además, el e-learning se basa en un modelo de aprendizaje constructivista. El modelo viene a decir que el conocimiento se adquiere si el aprendiz adopta una actitud positiva ante el aprendizaje, es decir, busca recursos para aprender, lo que le permite generar conocimiento a partir de la información que posee y la que recoge del exterior. La adopción de esta actitud se ve favorecida por la existencia de las herramientas síncronas y asíncronas. Otra característica del constructivismo es seguir un aprendizaje cooperativo, en el que se transmite el conocimiento a otros. Esto se ve favorecido porque las TIC permiten el contacto con comunidades de aprendizaje y de trabajo. Dentro de enfermería, el uso que se puede hacer de las TIC es trabajar la competencia enfermera para mantener actualizados los conocimientos y habilidades y poder aplicarlos a la práctica profesional, así como dar visibilidad al trabajo realizado en enfermería. Las TIC se usarán para trabajar diferentes áreas de la competencia enfermera, atendiendo a las características de quien las use. A continuación se presentan las herramientas TIC en relación con la competencia que trabajan, conocimiento, habilidad y motivación. Para trabajar el área del conocimiento tenemos videotutoriales de referencia. Se busca conocer la secuencia de las intervenciones para poder priorizar en los cuidados. Enlaces a páginas web de guías de prácticas clínicas. En este caso es importante verificar la fecha de actualización de las páginas web para comprobar que están siendo revisadas. Videoconferencia o chat en la que se discute con otros compañeros sobre actuaciones que han llevado a cabo ante una situación y valorar la idoneidad de la intervención realizada. Para trabajar el área de la habilidad podemos usar foros y blogs, a través de los cuales se pueden plantear casos de pacientes con varias necesidades de cuidados y debatir sobre cuál de ellas priorizar. Simulación virtual de situaciones en las que un paciente presente varias necesidades de cuidados y se deba priorizar en la necesidad de satisfacer. La motivación se puede trabajar desde un rol de tutor o moderador de foros de alumnos de enfermería o pacientes, usando redes sociales y blog, donde se publica información que ha de ser contrastada y puede servir para favorecer la adquisición de conocimientos de otros profesionales. Por lo tanto, reconocer las TIC y su aplicabilidad en enfermería favorece mantener actualizados los conocimientos de enfermeros siguiendo un modelo constructivista. Muchas gracias por su atención. Esta ha sido la bibliografía consultada y el vídeo ha sido realizado dentro de la asignatura Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para la capacitación y el entrenamiento en el autocuidado impartido en el Máster en Gestión y Aplicación del Conocimiento en Autocuidado en Enfermería durante el curso 2017-2018.